Ahora. Sí, sí siempre, siempre estoy aprendiendo contigo. Yo lo que puedo hacer es nada más que aconsejarles que lo hagan. Eh, yo estoy dentro y en dos semanas, haber logrado lanzar mi mentorización solo en dos semanas, era capaz de hacerlo, claro que era capaz, pero no, no tenía claro que lo era. Y simplemente entrando contigo y en dos semanas me cogí y dije: allá voy, tengo esas cuatro personas. Ahora estoy haciendo el resto porque alguien comentaba, es que el tema del dinero, cómo lo hago, qué preparo. Si es que vas a empezar a... Puedes empezar a facturar desde el momento uno, prácticamente, si quieres. ¿no? Entonces, nada, aconsejarlo al 100%. Al final, contratamos mentorías. Muchísimas gracias por, por esas palabras eh, que he estado atino de grabar. Eh, para... <risa> Pero al final, contratamos mentorías muchas veces para que nos digan cosas que ya sabemos pero que necesitamos que alguien nos las diga o que necesitamos sí. que alguien nos meta, nos meta en caña, quiero engaña. decir, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para ponerse en forma o para hablar un idioma o para tal, eh, lo que pasa es que no lo hacemos pues porque no hay, no, hay, no hay presión, no pasa nada si no lo hacemos ¿vale? entonces el hecho de que tú contrates una mentoría entres en un mastermind o cualquier cosa ya por tu parte ya es un compromiso y decir, oye, yo con mi tiempo a mí no me regala nadie ni el dinero ni el tiempo yo me he comprometido, pues lo voy a hacer ¿sabes? Y lo voy a dar todo. ¿Que en esos cuatro meses no consigo lanzar, vender, tal cual? Bueno, pero por lo menos que en esos cuatro meses le saque, vamos, que lo exprima al máximo. ¿Vale? Esa es, la, esa es la idea. Luego, para hacer más cosas siempre estamos a tiempo. Además, ¿Vale? no es esas, esas dos primeras semanas o esas tres, cuatro semanas, creo que estoy yo ya. Es que ya empiezo a ver a dónde puedo llegar. O sea, claro. que vea a dónde puedo llegar. Y, y muchas veces el freno de mano lo pongo yo. ¿Sabes? Al final o sea, no somos... siempre no eso ah. siempre eso tengo nosotros, claro que es el único que se torpedea somos cada uno nosotros somos las ah, peores eso. cosas son las que nos decimos a nosotros mismos eso eso es así Lidia ibas a decir algo Sí, lo que iba a decir es que sobre todo lo que te ayuda, Pepe, es a ordenarte. Porque seguramente yo, por lo que tú cuentas, Sara, eres súper... O sea, haces un montón de cosas, tienes todo ya súper claro lo que Dispersión. Produces mucho, pero luego, ¿qué hago con esto, no? Yo soy pues, muy creativa yo entonces el orden es como... Claro, entonces es por donde empiezo. Y entonces dices, bueno, pues tienes que empezar por aquí. O sea, te ordena un poco la casa y te dice, empieza por aquí, porque para llegar ahí es que no, tienes que dar estos pasos, ¿no? Entonces... Sí. Pero también lo, yo pienso, Pepe, que um, o por lo menos en mi caso, y eso es muy curranta viene súper bien tener a alguien detrás ahí, que todas las semanas te reúnas, porque tú te pones unos objetivos de cuando ve a Pepe, tengo que tenerla, tengo que haber hecho cosas, que si no, no aprovecho, ¿no? Entonces es como, exprimo al máximo y te metes caña y, y, y eso hace que al final esos cuatro meses sean súper intensos, pero no aproveches claro. bien. Eso no. es la idea, porque al final lo que hagamos en estos cuatro meses lo puedes hacer tú por tu cuenta sin problema. Pero lo que suele pasar es que esos cuatro meses por tu cuenta se convierten fácilmente de dos años, entre pitos y flautas. Y bueno, tal. Pepe, yo eso de los embudos no tengo ni idea, o sea, qué decir, o sea, yo creo que me va pues, a aportar más imagínate. cosas, o sea, no, no, no tengo ni imagínate. idea. O sea, estoy ahora mismo con un embudo, ¿de qué? O sea, es como... Pero bueno, o sea... se trata de encontrar la solución que tú planteas, la gente a la que puedes ayudar y luego ponerlo a funcionar. ¿Vale? Vale. O sea, no, no quiero que nos distraigamos con, no, es que el embudo se hace así y así funciona mejor y no sé cuántos, porque eso va cambiando y es cuestión técnica. Sobre todo lo que quiero siempre es definir bien el embudo, el modelo de negocio. ¿Quién es la gente que va a contratar a Almu? ¿Quién es la gente que puede ayudar a Ana? Eh, ¿Dónde están? ¿Cómo los podemos encontrar? ¿Y qué les vamos a pedir? Y a partir de ahí, pum, pum, pum, a fuego, a por ellos. ¿Vale? ¿Sí? Pues nada, chicas... Y Adolfo, que <risa> un placer, me ha gustado, me ha gustado mucho este, este Mastermind improvisado, que has, me ha sacado así un poco de la manga, y lo dicho, tenéis ahí el enlace, en... reserváis con Belén, nos cuenta un poco cómo va el movidote, decirle que venís de aquí, que venís del Mastermind porque ella no lo sabe, eh, no sabe que estoy organizando esto, y así lo, lo, bueno, también lo tiene en cuenta y lo monitorizamos nosotros, ¿vale? Y cualquier cosa, pues ya sabéis cuál es mi mail. Esther, Lidia, Adolfo, Almu, Ana, Sara, que os quiero mucho, que tengáis mucho cuidado, que llaméis a vuestra madre que está preocupada y Ana, a por ellos, a por ellos que son pocos y cobardes. Chao, hasta luego. Hasta luego.